que era quien iba a hablar. Mira, vamos a escuchar. El aspecto esencial que eh, es posible que eh, no se domine cuando se salga de una aula eh, por un problema de, de, de lo que aboda el tema constitucional es que los derechos para poder ser transformados, modificados, tienen que tener una reserva de ley que se haya hecho en la constitución. Con el asunto de la libertad de elegir y de ser elegido, no hay ninguna reserva de ley. Por lo cual, al legislador ordinario le está prohibido introducir cualquier modificación o limitación a ese derecho fundamental. Porque el problema que se dice, ok, ningún derecho es absoluto. Eso te dice que el derecho puede ser modificado por ley. Pero para que pueda ser modificado, la constitución tiene que haber hecho una reserva de ley en el caso de estos derechos, no la hizo. Entonces, lo que están ¿Explica qué es reserva de ley? La reserva el, de el ley término? es que la Constitución diga que este derecho puede ser restringido, modificado, qué se yo ¿Qué ley. ley? Exactamente. Cuando no, Exactamente. no lo dice, te lo cierra. Entonces, ni cualquier organismo que entre dentro de eso... Ya te Yo entiendo Eso no quiere decir que en, en un juicio, si los dos derechos se enfrentan, el juez no pueda decidir sobre uno o sobre si otro. La ley, si la Constitución no hace la reserva de ley, todo lo que se haga... Que limite ese derecho es contrario a la constitución, porque es que tú solamente puedes modificarlo cuando la ley se... Tenemos una llamadita Eso se va a ver en el tribunal. En yo entiendo. Yo entiendo. Me van a permitir que yo quiero opinar. Eh, rato? Eh, Vamos a ir a. a Tenemos la llamada? Bueno, bueno, llamada. Porque tú has opinado, días. tú bueno, te has encojonado. Bueno, pues, bueno, pero bueno, es lo ¿eh? mismo que cada vez que voy a hablar me dice que esperas. No, pero que tú ya todo tu tiempo. Vamos a ir a Buenos días. Buenos días. Adelante. Mira que está el micrófono. Solamente ¿eh? para felicitarlo a todas esas grandes personas. Pero quiero decir algo. Ese es el sacerdote. Habla José Rodríguez. José Rodríguez. Yo Saltero. quiero decir algo. Yo, yo creo que ya va a sacar a Fulk y a todo el mundo. Y ahí ponganse la puerta, Yeyan. ¡Ja, ¿sí? <risa> ja, él ah, no yo no. Lo que él hace. no. Cuando yo, no. yo intento yo hablar que, del debate... Yo lo que estoy es aquí es plante, eh, planteando no, mis pensamientos. Eh, mi, vamos a escuchar. Cuando de tú educación. te vayas ahorita y te eh, vayas a producción, no, no. vete para que tú eh, te eh, veas. Eh, lo... Vamos a escuchar, vamos a, a terminar de escuchar. Hola. Hola, de escucharme. La crema nata de ahí, que son Fulvio y Francis, y la, y la señorita, la prestigiosa señorita. Y aquí te falle. De aquí, Esto es gracias Gracias hermano Gracias, gracias por participación sí. Sí. Gracias gracias, ajá, Muchas gracias. gracias. Ya se expresó La esencia de lo que iba a decir ya lo dijo Muchas gracias al, al escuchar lo que está diciendo Sócrates Que es un juriconsulto en estos temas Yo digo Pero te admito que le está haciéndole un favor Por una parte ...a Leonel en presentarlo tan rápido... Uh -huh. ...porque si sí esperan a marzo... ...y ya no hay tiempo... ...y hay otra ¿Qué es resolución... Que yo pienso ...verdad... ...que lo es, ¿Qué es lo que están buscando... ...y otra cosa es... es ...la presión... Ahora, ...a da, ese a ver, tribunal... ...la presión ahí. a ese tribunal... ...de todo el Estado... Claro, mira, ...todo... Puede esperar, ...entonces puede por otro lado pienso... No, de todos, ...Leonel le Fernández... A, ...Leonel Fernández... ...es uno de los hombres más leído y más intelectuales de, del país y cuidado leído y escribido una y, y cuidado, entonces sí, sí, sí, lo ya. que él está haciendo no es un loco que lo está Ay, haciendo pues, Buenos pero... días ah, entonces, el, alguna eh, razón o sea, constitucional porque lo diga Leonel no, no, no, no, digo no, no, no no, yo. no, no, no, bueno, no, digo yo. no. Bueno, sí, yo. Por déjeme concluir déjeme concluir alguna razón constitucional tendrá él y sus abogados que demostrar tú sabes cuál es el interés no, gracias, no, no, no, no, no. No, hay no, no. problema. Gracias. gracias, muchas gracias. Sí, señora tan humilde. Pues mira, el problema es el asunto... que tú lo que quieres mirar solamente la perspectiva de que Yeyan y Franci no paran de discutir. Además, es verdad que Yeyan no deja hablar a Francis. Que yo no lo dejo hablar aquí. Es verdad y, y en muchas ocasiones Amado se junta con para Y tú le estás dando fuerza a eso mira Del tiempo oye, que oye, hemos agotado aquí Francia ha tomado un 80% oye, del oye, tiempo oye, Hay que decírselo oye, Francia, Francia, del Francia, tiempo Francia no que ha, ha podido aquí, hablar Francia ha tomado más del 80% Habla Francia, habla Yo sé que es de relajo No, a la producción que lo prometo Tiene que ser un Mañana vamos a traer los resultados De este tema para que ustedes vean Mira Un momentito, un momentito A la producción, permítame la, Si es posible Vamos a darle unos, unos, unos, unos, minutos, unos segundos Miren, Mira, usted de La discusión Política Como dije antes En uno de mis turnos No hoy, en programas atrás No Han dejado De procurar De que fuera el tribunal Quien decidiera por sujeción por presión las cosas que los políticos hoy no entendemos de la ley y queremos poner nuestros puntos de vista lo primero que han hecho en las primeras etapas que se han conocido estos temas que fue en el Tribunal Superior Electoral le sentaron alrededor de nueve senadores en el frente procurando presionar a los jueces, de que ahí estaban en el frente, lo que lo quitan o lo ponen, ¿tú crees que es posible que un país se pueda disfrutar a plenitud el Estado social, democrático y de derecho y la independencia de los jueces? No jodan. Bueno, vamos a pausa. La, que la decisión del tribunal ya bueno, nosron... está la, la del de tribunal. Bueno,